El día de hoy, miren todo el tiempo que ha pasado, he estado juntando cofres, mejor, ahí créditos, créditos, créditos Y al final, si ustedes pueden ver en la pantalla, 58 cofres para abrir el día de hoy No sabemos cuántas cartas van a tocar Estamos acá en stream con todos los muchachos que van a mandar saludos en estos momentos Y lo único que queda es ver qué cosa nos va a salir acá en estos cofres Ya estamos listos, estamos preparados Acá nos vamos rapidito a la parte del nivel de colección Me encuentro actualmente en el nivel 2829 muchachos Y tenemos en total para que ustedes puedan saber 58 cofres para abrir Nunca he tenido tantos cofres Incluso yo les estaba diciendo Por favor, junten sus créditos junten, Dejen los cofres por abrir Porque ahora con el tropeo de series Es muy posible O bueno, en realidad va a ser así Porque eso es lo que dijeron los desarrolladores Que los que dejen los cofres por abrir abrir, igual tenían las posibilidades de que esas cartas que han bajado de serie les pueda también tocar, no en este caso yo voy a tener la chance que me salga ya el Man man Hall en serie 3 en lugar de estar buscándolas ahorita en serie 4, así que por ese lado va a estar súper bueno y vamos a poner a prueba si lo que decían los desarrolladores es cierto ojalá por ahí si me salen algunas cartitas que han dropeado seguidas pues ya se sabrá que son de serie 3, aunque ya está confirmado también que en, el, en la tienda de tokens las cartas de serie 4 y de serie 5 de las que les tocaba bajar han bajado a serie 3, serie 4 y están costando ahora entre 1000 y 3000 tokens también, así que un saludo para todos estamos acá justamente en vivo ahorita haciendo transmisión como ya saben en las noches estoy acá en la plataforma morada todos están bienvenidos hemos hecho incluso hasta apuestas acá no sé eh, no sé ahorita de mi moderador acá me va a decir cuánta gente han sido la, las votaciones eh, lo más la opción más votada porque hemos puesto que, que van a salir entre 9 cofres hasta 18 cofres más o menos es el rango que podrían salir entre 58 cofres por abrir perdón ca eh, cartas nuevas no entre, entre 58 cofres por abrir entonces sin haber sin más cháchara ya tío, estás hablando demasiado, y ahora sí vamos a abrir de una vez los cofres acá, estamos, la última carta que nos había tocado era debris pero ahora sí ya comenzamos a abrir los cofres viejos y por favor, que me salgan cositas buenas pues muchacho, por favor y lo que me dice Moer ahora acá, es que la gente ha votado por 15 cartas nuevas que van a salir en 58 cofres abiertos ¿acertará la gente o acertará la mayoría de votantes o no? eso lo vamos a ver ahora Pronto viejo A ver Por favor Dice que si entras a ti te saldrá la carta que busca Let's go Ok Primer cofre Vamos a abrir esto lentito Vamos a disfrutarlo ¿sí? Ha sido para mí como mes y medio de sacrificio De no estar abriendo ningún cofre Y dejarlos por abrir para poder llegar a este punto muchachos Y ya saben yo les había aconsejado a todos ustedes también que lo hagan Los que lo hicieron Pues espero que les hayan salido buenas cartas Así que comenzamos con el primer cofre Y sale Oh mira Me sale el nuevo avatar por favor, por favor, no avatar, no títulos, lo demás bienvenido, pero no avatar, no títulos, por favor, me sale acá el hombre con la melena, todo viejo, ahí mirando, mira con su cara, por favor, a ver, primer cofre abierto y me sale un avatar viejo de Omega Red, seguimos con el siguiente cofre, por favor, abrimos acá rapidito, Oro, bien, ok, eso yo estoy de acuerdo, si me toca oro, me toco créditos, está bien, viejo, eso yo lo acepto. Y cartas nuevas, oro y crédito y fichas de token, ya está, viejo, pero título y avatar, por favor, no me des. Es lo único que yo te pido, que eso no vaya a salir, por favor. Y bueno, de variantes, que no me salgan pixel, por favor, no quiero pixel, no quiero saber nada de pixel, eh. nada, no quiero saber nada de pixel, viejo, por favor. Ok, siguiente cofre por abrir ahorita... Y sale créditos, ok, digamos que también es un, una recompensa por ahí que yo estaba buscando. Créditos no está mal. Creo que todos acá que están viendo ahorita la transmisión están de acuerdo que, que salgan esa, esa, esas recompensas. Siguiente cofrecito. ¿Y salió Patriot? ¿Es una variante de Patriot? Mm, digamos que no está mal. que okay, vamos, a, vamos a dejarla ahí. Vamos a obtener la variante de Patriot, muchachos. No carta nueva todavía, pero ya es una variante de Patriot. Ya hay un indicio por ahí de que algo bueno quiere salir ahorita, vamos a darle todavía, a ver tranquilos, vamos a ver qué tal, sale la reserva acá y sale Varón Mordo que era una carta de las que me faltaba pero no es una carta digamos que yo me hubiese gustado que me salga ahorita, no por favor, no por favor, pero ya ok, salió la primera carta nueva. Primera carta nueva sale, varón mordo viejo. Me ha salido, mira, el primer cofre me sale un avatar de Omega Red. Y ahora la primera carta que me sale, un varón mordo. Por favor juego, no me castigues así por haber juntado tanto tiempo, haberme sacrificado. ¿eh? Ha sido sacrificio viejo, hay ¿eh? mucha, tú sabes, ya que es complicado juntar por tanto tiempo y no abrir esos cofres. ¿eh? A ver, seguimos ahí, 100 fichas de coleccionista. Está súper bueno, eso pues por ahí para juntar para alguna carta de serie 3 que querramos comprar por ahí. Siguiente cofrecito, 200 de oro, está bien, eso ese, esas cosas yo las acepto. Gracias Ben Brothers, lo máximo, 200 de oro, eso sí me gusta, eso está muy bueno. Seguimos con el siguiente cofrecito, nuestro recorrido va de a poquitos, viejo va suavecito. 100 fichas de token de nuevo, está bien, me gusta, esto me acerca más a comprar alguna, alguna cosa que quiero por ahí, por favor, ahorita a mí actualmente, antes de iniciar la apertura de, lo, de estos cofres, me estaban faltando 17 cartas más las 4 que han dropeado, en total 21 cartas de serie 3, ¿sí? entonces comenzamos con el siguiente cofrecito. Y va a salir Electro. Y bueno, una variante Electro. Que pues sí, se puede utilizar después. Así que no está mal. Ok, un Electro está bueno. Vamos a dejar el Electro ahí. Una variante más que acaba de salir. Las variantes también son bienvenidas. Porque bueno, ahí te pueden dar un poquito más de color a los mazos. Y seguimos. ¡Po oh, perro, vamos! She-Hole es la carta que yo estaba esperando. Justo me estaban preguntando los muchachos. ¿Cuáles eran las cartas que estaba esperando? Y era She-Hole, Absorbing Man... Y Shuri, o sea, dentro de lo realista Que también sería, pues, dispararme A lo alto, pedir Galactus, esas cosas No, más realista, ¿no? Así que bueno Sale la primera carta útil Segunda carta que acaba de salir Útil, vamos viejo, ahora sí Ese mazo de destrucción, ahora sí va a estar potente eh. Vamos con Shihol, viejo Sale Shihol ahí, muy bien Shihol Te quiero Shihol, eres lo máximo Ya está, y eso que ya Shihol me sale en serie 3 ¿eh? Ya me salió en serie 3 Muy bien, estoy, estoy contento con eso ese resultado es bueno, vamos ahí viejo cada vez le ponemos más gana a la cosa seguimos abriendo y sale lo más jugoso, ese soy yo viejo ese soy yo soy el más jugoso, acá me acaba de salir She-Hole. ¿cómo no viejo, She-Hole ha salido porque ha visto que el tío es el más jugoso este título también digamos, bueno es un título que te puedo decir no, eh, ya, pero bueno, vamos con el siguiente cofre, vamos siguiente cofrecito tienes que salir uh. Ojo perro Salió Null man Justo con destrucción eh Justo con destrucción Vamos Se crasheó Oye se ha, encima se crashea Se crashea el stream viejo eh ya estamos, ya, una buena carta de serie 5, viejo. Vamos, vamos, vamos, vamos. Sale, sale, sale, está bueno, está bueno. ¿Nule es serie 4 ya o se, o se sigue manteniendo en serie 5, eh? ¿Es serie 4? Es... Mira, que esta es la forma de manifestar el, la celebración, ¿no? Ahí triguería varias cositas. Es 5 todavía ya, es 5. Eso quiere decir que va a salir con su, con su insignia de primera edición incluso, eh. Cuando baje sale Insignia Primera Edición, ok. Bueno, salió null muchachos, no esperaba una carta de Serie 5. Vamos a ver qué sigue saliendo, todavía hay varios cofrecitos por abrir. Por favor, cofrecito, por favor, juego, recompénsame, please. Que un mes y medio, acuérdate, te lo digo, un mes y medio ahorrando, eh. Por favor, por favor, 300 créditos. Eso me gusta, está muy bien. Acá hay que abrir así despacito disfrutándolo, muchachos. Hay que disfrutar el momento. Todos conmigo disfrútenlo, véanlo, siéntanlo. Hasta yo creo que lo pueden oler acá. Eh, lo pueden oler, se pueden oler las cartas que pueden salir acá. Por favor, con tranquilidad, nada más. Todo se puede, vamos tranqui tranquilo, tranquilo, nada más. Abriendo siguiente, sale fiche coleccionista, está bien. Vamos viejo, por favor, por favor, por favor. Tú puedes, eh. Tú puedes, juego. Yo sé que tú puedes, eh. Vamos, juego. Yo me he me, me sacado, me he sacado, sabes, eh. Yo he estado ahí bastante tiempo ahorrando, eh he tenido mucho, mucha determinación en ahorrar y no abrir mis cofres, a ver 300 créditos más, no hay problema viejo, se abren los créditos, ahí salen créditos salen fiches token oro, yo estoy feliz vamos por favor, una variante por ahí de repente, pero que no sea pixel juego por favor, que no sea pixel, nada más es lo único que te pido abrimos un siguiente cofre muchas gracias a todos los que están dando follow al canal también ya saben, están invitados al canal de Discord también comando Discord, quieren entrar al Whatsapp comando Whatsapp también acá en el chat y pueden entrar y disfrutar y compartir con nosotros también todo lo que nos pasa que en Marvel Snap, eh. vamos, siguiente cofre ok, Cow es una carta para descarte pues bueno, no está mal porque eso refuerza el masito de Drácula también por ahí que se usa Cow. así que pues bueno no estoy en contra de esta, de esta carta es una cartita. Ya vamos cuatro cartas nuevas, según me está diciendo ahí. Muy bien, cuatro cartitas nuevas, por favor. Seguimos subiendo de a poquitos. Vamos lento, pero seguro, muchachos. Vamos lento, pero seguros. Hemos hecho un gran sacrificio ahorrando y ahorrando y ahorrando eh, cofres. Dejando cofres por abrir, ¿eh? Vamos, a ver, siguiente. Cofre, vamos de a poco, vamos despacio. Mira, solamente voy a... No voy a renegar, porque me ha tocado nul nada más, ¿eh? No voy a renegar porque me ha tocado nul. Vamos a, vamos a hacer como de cuenta que esto no ha pasado, ¿eh? Vamos a hacer de cuenta que esto no ha pasado. ¿Qué cosa es esto, viejo? Esto es una mancha roja y amarillo. ¿Qué ha pasado acá, viejo? ¿Qué, qué, qué cosa es esto, ¿eh? ¿Qué cosa es esto, viejo? Para el torneo de píxeles, muy bien. Para el torneo de píxeles ahí sí puede ganar, el eh, ¿eh? A ver, vamos con el siguiente cofre, por favor, cofre. Ya no, no me hagas este daño. Cada vez que sale, vez que sale un píxel, viejo, mi corazón mi corazón sufre un poco, ¿eh? me puede dar taquicardia, diabetes, me pueden dar muchas cosas ¿eh? por favor no lo hagas, este cofre tiene que ser bueno, ¿Cómo estás Ronnie? muchas gracias y seguimos ahí, ficha de coleccionista me gusta muy bien, ficha de coleccionista es lo que tiene que salir siempre ¿eh? o créditos, u oro o ficha de coleccionista, pero tiene que salir eso nada más, yo no estoy en contra de esas cosas viejo, por favor ya estoy en una cierta edad y encima me sale Pixel viejo y me puede dar un ataque acá, tengan mucho cuidado por favor Pixel, piensen en mí, por favor desarrolladores, no más Pixel ¿eh? no más pixel, más ficha de coleccionista eso está muy bien, ficha de coleccionista me gusta, me encanta viejo eso está genial, yo lo acepto, no hay problema eso está bien, vamos con el siguiente cofre, esto es una aventura muchachos abrí 58 cofres acá en stream, no es cualquier cosa, es un mes y medio de ahorro esto me ha mucha, pasado mucha determinación en no tener que abrir mis cofrecitos y sale Avatar de gatito, viejo. Este es un saludo para la tía Julia que le encantan los gatitos. Ahí también me gustan los gatitos. Así que ahí está, viejo. Su gatito para la tía Julia, ¿eh? Su gatito para la tía Julia. No vayan a, a cambiar. Eh, no hay, mucho, hay muchas cosas de puntos de canal que no sirven en esta escena. No lo vayan a hacer, eh. A ver, sigamos acá tranquilos haciendo lo que tenemos que hacer, viejo. Salió el Michi ahí, salió el Michino. ¿Cómo se llaman sus gatitos de ustedes? ¿Tienen, si tienen mascotas de gatitos, díganme el nombre acá en el chat para saber. Acá de paso la gente en YouTube va a saber cómo se llaman sus gatitos, eh. Siguiente. Cofre que sale abierto en estos momentos y va a dar 200 de oro. Pues bueno, el oro yo no estoy en contra. Y vamos a ver cómo que tu gato se llama mayonesa. ¿ves? Mira, ve ahí, están diciendo: Vamos viejo, Borges, Chiso, Artudo, dice muy bien. Vamos, eh a ver, vamos de a poquitos, tranquilo muchachos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos abriendo el siguiente cofre. Paciencia a todos. Esto se tiene que disfrutar. Esto lo tenemos que, que ver tranquilos en lo que vamos abriendo cofre tras cofre después de un tan... Ok, María Gil. Espérate, María Gil si sí es serie 4, ¿no? No ha bajado ella, ¿verdad? Me ha tocado una serie 4 ahorita. ¿Es serie 5? ¿Es serie 5? ¿María Gil? Ah, ya, es serie 4. Ya, pero es una serie 4. Pero pudo haber salió algo. Es que no hay nada, mejor. ¡No! Pudo haber salido una Shuri, viejo. Ok, serie 4. Mire, esta es mi siguiente serie 4. Después de las series 4. No me habían salido series 4 recién hasta ahora, de nuevo, eh. Ok, ya me salió una. Justo me sale María Gil. Que, que puede ser igual para mazos con, con Dino, ¿no? Colector y tal, ¿no? Puede, puede ser, ¿no? No, pudo ser en Baku. Mi primera carta fue en Baku, viejo. A ver, siguiente. co... Ok, Viper, estoy de acuerdo. Viper está bien con, con estos mazos de Asmat, por ejemplo. Está ok. No, estoy en contra de que me haya salido Viper ahorita. Es una carta buena. Ok, Viper está genial, viejo. Gracias, gracias, juego. Me ha tocado Viper esa carta. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa cartita. ¿eh? Vamos a seguir abriendo ahora el siguiente cofrecito. Vamos, muchachos. Muchas gracias a todos los que se encuentran acá en el stream. Ya saben, si quieren unirse al grupo de WhatsApp, comando WhatsApp. Si quieren unirse al grupo de Discord... Comando Discord Si quieren ver mis videos en el canal de Youtube Pueden poner comando Youtube Pueden poner comando Tips Pueden poner comando Ayuda Y ahí los va a llevar a un montón de información Para que puedan ver todo lo que tengo ahí Para ofrecerles en mi canal Hay mucho contenido de, más, de cosas diferentes ahí A ver, siguiente cofrecito 400 créditos, siguen saliendo los créditos Ahí siguen atrapando los muchachos Acá sus pokebolas, ahí están comprando Muy bien muchachos, sigan dándole con todo Ahí seguimos con la siguiente Vamos con el siguiente cofrecito por favor cofre, wow. tiene que darme cosas buenas Bienvenidos, vamos ahí, sale un suscriptor, Una muchas gracias minuto. eso, si sí, dice hubo, dice muy bien, muchas gracias tingo, gracias por, gracias por suscribirte todos los que se vayan a suscribir ahorita quedan, van a salir acá en, en video de youtube la suscripción, ¿eh? así que buen momento para suscribirse y apoyar, muy bien muchachos seguimos entonces haciendo la apertura de cofres que todavía tenemos un camino por recorrer ahí verdad, vamos a ver cofre por cofrecito cómo va la cosa, Agradecemos. Siendo toda la gente que se encuentra acá. Viendo ahorita la transmisión. Abriéndose el otro cofre ahorita. Y sale Yellow Jacket. Muy bien. Salió el Yellow Lucky ahí. Sale Yellow Jacket ahí. Ah bueno. Ya. Yo no pienso usar esto. Pero igual. No sé si a algunos les guste. Pero por favor, no me des más cosas así, juego. Dame, ya sabes que mi corazón, tengo, tengo que tener cuidado, ¿eh? Puede, puedo sufrir ahí cosas. Por favor, ¿eh? Por favor, de ahí te paso la factura del hospital, ¿eh? No me hagas esto, por favor, juego. Muy bien, hemos abierto 300 créditos. Vamos despacio, muchachos. ¿Cuál qué es la carta? ¿Cuál carta creen que va a salir después? O sea, la siguiente carta que me vaya a salir. ¿Cuáles son las cartas que creen la carta que, que va a salir? A ver, ¿quién puede, ¿quién puede predecir eso? A ver, ¿quién, va, quién puede soltar acá la predicción? Vamos a abrir el siguiente cofre. Y, y puede ser que salga una carta. Puede ser que no. Pero en, la, en donde toque una carta nueva. A ver. Ahí tiren ustedes sus predicciones. Tienen ustedes, Ahorita escriban en el chat. Ese es el momento de tirar una predicción. Eh. A ver. Ahí están diciendo todos. Vamos a ver quién. Vamos a ver quién acierta acá. Vamos a ver quién. Mira, acá hay buena gente. Me dicen Galactus, Yuri. Bueno, muchas gracias. Muy bien. A ver. Vamos a ver acá. Abrimos la siguiente. No. No, no me hagas esto, pe juego, eso no, esto no, esto es maldad, viejo. Ya me sale, me ha salido el hallbuster! y me sale la vaca Lola, qué cosa es esto, viejo, esto, esto debería estar censurado, man, qué cosa tiene ahí. <risa> ¿Qué, que este es variante más 18, esto ni siquiera lo puedo mostrar en YouTube, creo viejo. ¿Qué está pasando? Que esto es raro, man. Este, este no gusto medio raro que tienen los de los de Second Dider para hacer una variante así, eh. ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a ponerla con la ubre ahí, viejo? Ahí todo todo, todo... todo mamado ahí. A ver, vamos con la siguiente cofre, por favor. Siguiente cofre, tenemos que abrir y tiene que salir algo bueno. Y salió Capitana Marvel, que con eso estoy de acuerdo. ¿eh? Capitana Marvel por ahí se puede jugar, está bien. muy, bien. No, hace, no acertó nadie. ¿Alguien dijo Capitana Marvel acá? Nadie dijo Capitana Marvel. ¿eh? A nadie se le ocurrió. Ya, muchachos. Nuevamente, predicción. ¿Qué carta es la que creen que va a salir en, el, en, en la siguiente que va a tocar? ¿Cuál es la siguiente? Van tocando ahorita siete cartas, dice. ¿eh? Siete cartas van saliendo. A ver, muy bien. Vamos tranquilos. Vamos tranquilos, vamos tranquilos, salen 100 fichas de coleccionista. ¿Cuál creen que va a ser la siguiente carta que va a salir? Ustedes vimos, puede, pueden decir, de las cartas que vayan a tocar. Sí, ya lo tengo Armin Solaya. Muy bien, estamos en el siguiente cofre, vamos abriendo despacio la cosa. Vamos, eh, no sé ahorita todas las que no tengo de serie 3 miércoles. No me acuerdo, no me acuerdo ahorita todas las que no tengo, o las que me faltan, perdón, no sé. Eh, Red School ya lo tengo, por ejemplo, sí, sí. A ver, título dice acá, ah, muy bien. Oye, eres un pendejo. Vi a Nick Fury una vez todavía, ¿qué es ese título? Sí, hermano, baneenlo por favor, este señor, eh. baneenlo por favor, ahorita del canal. ¿Cómo es que te dice título? Boca salada, viejo, este hombre. Boca salada viejo Ahí está Mary puede ser Mira Kingpin, bueno Kingpin ya lo tengo también Vamos a seguir entonces ¿Cómo es que cómo este, este man te dice Te va a caer, te cae viejo Este man hasta que todo lo malo Te lo, te lo, te lo dice man Muchas gracias Chambita, muchas gracias por el Rey, muy bien, seguimos entonces abriendo El siguiente cofre Que sale de Hood, ok esta carta Está bueno para de destrucción, es justamente la que Me faltaba justo junto con She-Hulk Así que por ahí estoy feliz eh yo estoy feliz viejo de que haya salido de juta acá Muy bien, esa es una carta muy buena Esta carta, 10 de 10 ahorita Estoy, estoy bien Estoy bien con esa carta, muy bien Seguimos progresando Seguimos todavía en este camino Mira, estamos todavía en el nivel 2600 Y... Estamos en el 2829 pero estamos recién en el 2600 acá, ¿eh? vamos tranquilo muchachos, vamos a ver acá, seguimos, siguiente reserva de coleccionista, va a salir un cofrecito, 200 tokens ya quisiera pero me da 400 créditos, ¿eh? a ver muchachos, cuál es la siguiente carta nueva que va a salir dentro de los cofres que voy a abrir, ¿eh? ya lo tengo al Hop Goblin también, Green Goblin también ya lo tengo, vamos muchachos, seguimos abriendo cofres por favor tiene que salir cosas buenas. Tiene que salir cosas buenas. Por favor, no más Pixel. <ríe> Muy bien. Vamos a ver. Spider-Man también ya lo tengo. Vamos. Salen fichas. Muy bien. Salen fichas. Seguimos abriendo tranquilo. Más fichitas por ahí. Vamos a ver con la siguiente reserva. Ok, tifo y Mary, alguien dijo tifo, adicto, adicto, adicto es un visionario viejo, pues por eso por eso es que se parece al, al Mr. Siniestro, pues viejo, ese es un visionario, Betingu también dijo yo, también dijo tifo. Todo, dijeron Tifo de ahora, bien, ¿cómo está señor Darky? Bienvenido, un abrazo, un saludo señor, ahí está nuestro Sugar Daddy, viejo ha llegado, ¿cómo está Darky? ¿Qué dices? Un, un abrazo, ¿cómo va todo viejo? Ya salió el modo de batalla amistosa Darky, se van a poder hacer torneos, te digo, nada más Darky, yo aviso, nada más, ¿eh? Salió Tifo de entonces, seguimos, vamos muchachos. Sale la siguiente carta, muy bien. Tifoid Mary es una de las cartas que me faltaba a mí también. Eh, para poder hacer este. Para poder jugar en mazo cero. Así que está muy bueno eso. Así que vamos, vamos tranquilo, vamos tranquilo. Vamos nomás, no nos emocionemos. Vamos a calmarnos. Vamos a ver qué es lo que va a salir en el siguiente cofre. Siguiente cofrecito ahorita. Mira, me ha salido el ángel este. Esta variante, a pesar de que esta carta no la voy a usar creo jamás en la vida, viejo. Eh, me gusta la variante. Estoy de acuerdo con que esto me haya salido. En vez de que me toque una cochinada de pixel, me sale una variante de ángel en Venom, viejo. Muy bien. Eso está bien. Eso está bien. Estoy totalmente feliz, satisfecho con eso. Vamos a ver el siguiente cofrecito que va a salir ahora. Pichas de coleccionista. Muy Bien. Fichas de coleccionista, seguimos con el siguiente cofrecito, por favor juego, ten en cuenta que yo he juntado bastante cofre. 200 de oro, muchas gracias, el juego me está recompensando por fin, está entendiendo, está entendiendo viejo que he hecho un gran esfuerzo, así que vamos a darle acá nuevamente al otro cofrecito que viene, y mira, sale Titania que es de serie 3, así que bueno, una Titania que ha salido con el mazo 0 también está genial, no hay problema. Eh, full Free P para poder combatir tendré que jugar mucho. Lo vas a hacer, lo vas a lograr, Darky. Eres un crack viejo, ¿eh? Darky, ¿cuándo va a ser stream, señora Estamos que lo esperamos acá, ¿eh? Estamos que lo esperamos, ¿eh? Muy bien, muchachos. Seguimos avanzando, entonces acaba de tocar Titania. Sigue Titania bien. Para el mazo de Cerebro 5, correcto. Titania va muy bien ahí, perfecto. Me gusta Vamos a seguir entonces Pixel buitre Me dice el otro Vanelo por favor Este pixel buitre Dice todavía viejo Me trae, me viene a traer la saladera acá Yo no quiero nada de pixel viejo No quiero saber nada Y me están tocando pixel acá Y encima me tocan en los mejores man Ok Ficha de coleccionista No señor Ya nada de título eh. Nada de título Usted, usted para su casa eh Nada de título por favor acá A ver Seguimos avanzando acá muy bien, seguimos yendo tranquilo para arriba. Vamos, vamos bien, vamos normal. Vamos a darle 200 de oro. Yo ya no sé cuánto oro porque me está saliendo bastante 200 de oro, ¿no? Vamos a ver, siguiente cofrecito ahorita, por favor. Juego, yo sé que a ti te gusta recompensar a la gente que ahorra, ¿eh? A ti te gusta recompensar a la gente que ahorra. Y sale persona, oye, este, este, este era yo, ¿eh? Persona introvertida, yo era así, yo era introvertido, yo no hablaba... E incluso en mi colegio cuando yo estaba en primaria bueno en secundaria inicio de secundaria y a mí me gustaba quedarme en mi salón en el recreo no salía de mi salón y todos mis amigos jugando afuera así de introvertido así de introvertido era yo E imagínate cómo era y me fue difícil ser eh, más desenvuelto eh. fue todo un, todo un reto ser más desenvuelto pero bueno persona introvertida va conmigo se podría decir espero que te recuperes pronto Darky ya me contarás y ahí estamos siempre para escuchar Darky no hay problema viejo a ver Siguiente y sale Gela, let's go. Pero Gela, ahorita no es un mazo que me emocione tanto, la verdad, ¿eh? ¿eh? Pero de todas maneras está bien, sigue siendo una carta, digamos, ahí que arma un arquetipo de descarte, ¿no? El, el más crack, ¿no? Así que vamos, vamos, vamos a darle el crédito a Gela de todas maneras. Ahora que sale Modo, está bueno para poder probar Gela, sí o no, al menos por, por diversión. Para el pase que viene, correcto, así es Yo totalmente estoy de acuerdo con esas palabras Pero ya que salió Gela, muy bien Seguimos abriendo, sale <risa> Sale la tóxica, viejo Sale Avatar acá, eh Sale Avatar acá, viejo Sale Tifo y viejo, eh Yo no sabía que tenía su carita pintada de blanco acá a la mitad Mira, ve, justo, eh Tiene como un parecido a Harley Quinn, ¿no? Eh, pero bueno, Tifo y Mary, viejo, muy bien hay que darle, ya salió un avatar Ya no hay más, por favor, ya no más tóxicas Por favor, no más tóxicas Sale ficha de coleccionista, muy bien Estoy de acuerdo con la ficha de coleccionista Si me premias así, yo no tengo ningún problema Vamos con la siguiente 300 créditos Por favor, salió 300 créditos Viejos, seguimos por favor con los créditos ¿Cuántos créditos tendremos ahorita? No lo sé, quiero ver al final de abrir todos los cofres Y luego, ahora se abre El siguiente cofre y va a salir 200 de oro, nos acercamos a los bundles por ahí, ¿eh? Ya saben muchachos, el bundle, que los bundles que vienen, voy a estar haciendo un video también en mi canal, esténse atentos también para el, el tema del, de esto análisis que voy a hacer sobre la comparativa de los bundles y ver si realmente sirven o no van a servir los bundles acá. A ver, ¿qué dice ahí, señor? Variante Nick Fury, no, Nick Fury ya lo tengo, ya me ha salido Nick Fury, ya. Muy bien, entonces acá, fácil, lo que vamos a hacer, abrir, dale clic a esto. Bueno, esto... Ya, ok, ya. Está bonita la ya, vamos a, vamos a dejarlo ahí. Ya me han tocado dos avatar, eh. por favor. Paren, paren. Ya basta, eh. Ya basta con los avatar, viejo. Ya basta con los avatar. Ya no más avatar, por favor, eh. Ya fue suficiente, eh. A ver, ¿qué sale? Bien. Bien. Bien, viejo, salió Shuri, bien, ahí está, muy bien, tenía que salir Shuri, viejo, vamos, buenarda la Shuri, viejo, vamos, sale, sale Shuri, bien, ahí tenemos otras cositas para armar con Shuri, eh. es que Shuri le da vida a varios mazos, viejo, entre ellos el mazo de cero, que es muy bueno, eh así que está bonito, vamos, viejo, la espera está teniendo su recompensa, Sale así muy bien, muchachos. Muchas gracias por estar aquí apoyando la transmisión. ¿eh? Todos los que están aquí, todos los que vean el video en YouTube, también pueden comentar. A ver qué les Vamos, perro. A abrir el siguiente cofre, viejo. Sale con snap todo. Ficha de coleccionista, eh. Muy bien, ficha de coleccionista, seguimos ahí tranquilos muchachos, abrí el siguiente cofre ahorita, todo tranquilo, nada más abrí el cofre, nada más calmado viejo, tenemos que adoptar la actitud de Dark y viejo modo Zen, nos tranquilizamos un poquito, él es, como él es karate que él sabe muy bien cómo re respirar y concentrarse, así que vamos a ponerle acá, siguiente cofre ahorita. Picha de coleccionista, lo tomamos bien. Modo Zen ahorita, seguimos dándole, todo tranquilo. A ver, ahí está, ahí está. Mira, ve, cofres guardados, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas cartas vamos? 12 cartas, dice Burlocks. Muy bien, vamos a ver qué es lo que sale ahora. Esta variante de Scarlet Witch me gusta. No tengo problema establecerla como favorita, incluso la pongo, no hay problema. Scarlet Witch, esta variante me encanta. Y por ahí que se juegue Scarlet Witch... No tengo ningún problema en usar esa variante. Gracias, juego. Me ha dado una buena variante que puedo utilizar al menos. Así que gracias, gracias, gracias. Y ahorita abrimos el siguiente cofre. 300 créditos. No hay problema. Vayan llevando la cuenta de las cartitas. Aún todavía queda un poquito más por abrir. Estamos abriendo otro cofrecito más. Por favor, ustedes mismos son. ¡Vamos, cofre! Y sale Mojo, que es una carta también que estaba esperando hace mucho tiempo. Gracias, juego. Me vuelve a dar un Mojo, una buena carta de serie 3, seguimos avanzando en nuestro, van 13 cartas, mira, van 13 cartas, ¿eh? nos estamos acercando a la predicción de la mayoría de gente que ha votado por 15 cartas, aún todavía nos faltan varios cofrecitos por abrir, <ríe> pero vamos a ver qué tal así que muchachos, estamos yendo con el siguiente cofre acá 300 créditos. Vamos con los créditos tranquilos. Vamos ahora con la reserva de coleccionista siguiente. ¿Cómo estás, y ¿Qué dices? No sé cuántos cofres me faltan. Me faltan todavía como 50 niveles, 30 niveles de colección. Ya deben ser pocos en realidad. Ya, a ver. Entonces, vamos con el siguiente cofre: 100 fichas de coleccionista. Muy bien, a ver, vamos a ver muchachos Ya no quedan muchos cofres por abrir, por favor Cofrecitos, en realidad ya quedan solamente dos cofres Nada más creo, eh Nos hemos abierto 58 cofres Viejo, no te lo puedo creer Se ha pasado el tiempo bastante rápido, eh Parece que hubiese sido hace, hace 10 segundos Viejo, eh A ver, vamos con el siguiente cofre Ok, gracias, muy bien Esta variante también me gusta, ya está Tengo variante para usar, perfecto, hood. Ya, acá ya se termina el camino pero vamos a quedar, no sé con cuánto crédito y con cuánto oro para poder convertir eso de ahí en, nuevamente, este... en niveles de colección, ¿eh? Esa variante está facherita, ¿sí o no? Ah, bueno, ya no se puede ver de nuevo, pero... Último cofre, a ver. Hemos llegado a 13, ¿cuánto? ¿13 cartas nuevas? 14 cartas nuevas en total, Fipapi, ¿eh? Moon Knight acaba de salir. Esta es la última carta de descarte que es muy buena. ¿Ya? Muy buena esta carta. A ver, ¿cuál es el... ¿Cuál ha sido el resumen, se podría decir, de esto? Al final me salieron dos cartas de serie 4. Me han salido una carta de serie 5 que es null Y después me han salido puras cartas de serie 3. Entre ellas me ha salido She-Hole, que es una de las cartas que estaba esperando bastante. ¿Ya? Así que ha sido una buena apertura, me parece. Y vamos a ver que esto todavía no se ha terminado, ¿eh? O sea, ya se terminó en la parte de la apuesta. Ahí Papi puede escoger directamente el, el, el la opción de 14. Que mira que la gente estaba positiva al decir 15, ¿eh? Ahora, vamos a ver, estamos en 3.000 de colección, mira, hemos quedado 3.000 créditos ahorita y 3.390 de oro. Voy a cambiar esos créditos por niveles de colección y volvemos nuevamente a, a subir un poquito más de niveles. Ah, yo soy el que debo dar el resultado, a ver, dame un ratito. Elegí resultado, eh, 14, ¿verdad papi. Sí, no, 14, ¿no? Confírmame nada más, 14 cartas, ¿verdad? Para escoger esa opción directamente. 14 cartas es lo que ha salido 14 Totalmente confirmado, muy bien 14 cartas, ya está 14, le damos entonces y completamos Y listo, ya está señores Ahí está el resultado, y ahorita lo que vamos a hacer Falta, falta Absorbing para cerrar el día Sí, sería genial si puedas tocar Absorbing Es serie 3, así que podría salir ¿eh? Vamos a ver Confirman tu colección por calidad A ver, calidad Estoy aquí en calidad ahorita Y le pongo las que no tengo, supongo, ¿no? Y me faltan, esas son todas las que me faltan De serie 3 Me falta todavía invisible Magneto Claro, invisible, magneto Cool en Wind, Daredevil Beast Acá me faltan, a ver, 1, 2, 3 eh, 4, 5 eh, Quake también, ¿no? 6 6 7, 8 8 nada más me faltan me faltan 8 ya. Voy a, voy a comenzar a subir rapidito estas cartas de acá, muchachos. No creo que me demore mucho. Vamos a hacer esto de acá sí. Eh, ah, mira, tenemos para subir el goblin también acá. Mira, justo me dieron potenciadores de goblin. Perfecto. Vamos a subir esto. Ganamos así de a, de a poquitos. Y mira, no cambien. Estoy diciendo que no tiren punto de canal acá. Que no se puede. Gané la Prey, vamos, boludo. A ver, esto de acá sí. Mm, quiero ver a quién puedo subir acá. El Dino de acá Ahorita no me conviene subirlo ¿A quién tenía para subir acá? Había uno que tenía bastante Ah, sí Este ¿Quién estaba diciendo Que tenía un huevo de... Déjame ver acá quién, ¿Quiénes son los que están para subir? Ah, sí Este man, ¿no? Está bueno, vamos Tengo para subir asmato. Ya tengo para subir las otras cartas, eh tengo puntos para derrochar, tío. No te preocupes, me dice. ¿Cómo está, Champi? Bueno, Champi, cuídate, un abrazo para ti que te vaya súper. Champi, eres lo máximo, Champi. Let's go. Pedito, viejo. A ver, vamos a tirar esto acá. Potenciadores de Antman, muy bien. Y split viejo. Ah, no me salió, man. Quería que salga ahí el. Pero tengo todavía. Ah, pero me ha salido así rojito Killmonger, eh. Pero ya no voy a poder subirlo magia. Está, está, está limitado. Vamos a subir, ¿sabes a cuál? A Lockjaw ahorita Lockjaw, Lockjaw, Lockjaw está acá Vamos a subirlo a Lockjaw acá ahorita Puede ser, ¿no? ¿Cómo estamos, viejo? Necesita variante Killmonger Tiene 1200 potenciadores Dice, Ya, dale, tú puedes, viejo ¿Tienes alguna dorada? No, no tengo ninguna dorada Tengo una Ink, sí ¿Cómo estás, Rivera? Muy buenas Ya me saldrá seguramente más adelante A tener paciencia Ok, vamos a tirarle esto a Lockjaw Y vamos a ver A ver si puede llegar de repente a ser Ink Y pues bueno, quedo feliz igual, ¿eh? Logjao sigue siendo una muy buena carta que se usa bastante. Ok, esto de acá sí. Esto de acá sí. Y no salió. ¿Pero qué cosa me ha dado acá? Ah, esto es mucho más básico, ¿eh? Pero bueno, igual le podemos dar una más creo todavía. Nos da, nos da para hacer un Infinity más todavía con Lockjaw. Y ver qué cosa nos va a tocar. Tenemos, Es que Logjao yo lo he usado desde siempre, desde que me salió Logjao. Yo lo utilicé en, en mazos. En todo mazo que he utilizado desde que, desde que me salió Logjaw. Por eso es que tiene muchos potenciadores. Por esa, por esa versatilidad que también tiene él, ¿no? Está bonito Logjaw ahí, viejo. Pero tiene que, tiene que hacerle justicia a Logjaw, Tiene que salir, eh, salir in, por favor. ¿eh? In, por favor. Tiene que salir in, por favor. Ya saben, muchachos, una forma también de apoyarme es poder ver las publicidades que les pueda salir en Twitch. Sé que de repente no es lo más agradable del mundo Pero la verdad eso me ayuda también a mí un poquito Económicamente dentro de la misma plataforma Así que si en caso no se pueden suscribir al canal Y eso yo lo entiendo Pero ver las publicidades es una manera también ¿Cómo anda Lockjaw con Absorbing, man? Pues sí, podrían ir bien, creo, eh Va a depender del, del mazo que con, eh, con Negative creo que puede ir bien Y con Sabu también podría ir muy bien ahí Lo que podría ser Malis. A ver, vamos a ver y estamos, a ver, ahí estamos con el split, eh. Infinity split en estos momentos. Ok, acá seguimos canjeando esto de acá. ¡espira! ¿Qué salió acá? ¿Qué cosa es esto ahora? Mira, ha salido escarchita, man, qué mal, eh. Pensaba que, <ríe> pensaba que era mejor, bien. Pensaba que iba a salir algo más épico, más ha salido cualquier cosa acá. Pero ya me sirve al menos no para activar cartita, ¿verdad? Espérate, acá tengo en calidad de carta Espérate, acá tengo que retroceder Y acá tengo para subir varias cosas ¿eh? Tengo para subir al ángel, de todas maneras Vamos a subir los, esos puntitos, por ahí me pueden ayudar de repente a, a ganarme un cofrecito más tal vez Si fuese posible Mira, acá también hay para subirlo Oye, tengo para subir varias cosas acá, eh Este señor también electro Ese también ya ha sido así, va a ser el electro oficial eh, sí, he visto que se juega mazo de Spider-Man con Absorbing, ¿sí? Con el Munger, Claro, claro, claro. Ese es uno de los. Eh, es más fuerte que el otro mazo que yo estaba utilizando. Cuando juegas con Absorbing es como que te da la chance de que si no te sale Munger pero tienes a Sabu, pues sí si puedes tirar este Spider-Man con Absorbing igual. O sea, te da la chance del combo de todas maneras. Eh, acá tengo también para por subirlo a él. Vamos a subir rapidito, ya. ¿eh? Oye, ha sido toda una chambita esto, eh. Sí, ¿dónde hace ejercicio, viejo? Es que, yo lo, es que yo lo entreno a este pinche electro, viejo. Por eso es. Por eso es que está así, viejo. Yo si sí quieres te entreno, eh. Te hago te a hago que boxes, man. Te vas a cansar un poquito, pero vas a terminar mamado, vas a ver en una semana. A ver, esto... Y estamos ahí, 50 créditos más. Estoy, estoy por llegar a los 2.900 de, de colección, eh. Ok, joder, mierda. ¿Cómo, cómo es que me veo Cómo es que me veo mejorando una carta Pixel viejo acá Por necesidad la estoy mejorando, no porque me guste ¿eh? Cómo me veo Mejorando una carta de estas ahorita Tan bajo he caído, tío Tan bajo has caído, tío eh, Esta carta, esta variante está bonita ¿eh? Sí, la variante de Electro se puede subir Sí, sí, sí, tiene también bastante Pero ahorita estoy primero, como ya no tengo muchos créditos ahorita Estoy con muy poquitos créditos Estoy subiendo ahorita lo que está en gris. Y acá todavía hay más cosas en gris que se pueden subir. Hay que aprovechar eso ahorita. Esta variante también. Bueno, esta carta de Hu también está bonita. Me parece que no voy a llegar, ¿no? Mira, acá hay otra más. Prácticamente así de punto en punto, viejo, vamos ganando algo, ¿eh? Muy bien. Creo que puedo llegar a subir... Tengo 125, creo que no, creo que me quedo por poquito, eh. Estrujando los créditos acá, sí. Acá vamos a subir este man también que está por en su primera marco de ruptura. Sí, así es. Renta subir todas las grises primero, correcto. Esa, esa es la forma. Aunque ahorita no tengo para poder subir todas, pero sí, sí, sí, sí. Es, es la idea. Acá también tengo para subir a Gela, por ejemplo, también que me da la ruptura de marco. Y Gela acá nomás así como está en ruptura de marco y está bien, ¿eh? más no, necesi no necesita más Gela acá, ¿eh? Ahí queda bonito. 75 créditos, no te lo puedo creer viejo. Ya no tengo más ya por subir. No, ya no tengo más, ya ninguno de estos ya se puede subir, pero... Ah, no, este es 100, este 100 de, de créditos, ¿no? y espérate, tengo más créditos acá. Yo creo que acá sí se puede llegar, eh. Estrujando los créditos, como dicen, se puede llegar. Eh, quiero ver si había algo más. Bacalola todavía no se puede. Y. No sé qué más había acá, el negativo, creo. Claro, se sube, se sube esto de acá, sí, vamos. Broad Inc. dice. Silver. No, el Silver lo quiero dejar ahí todavía. No lo quiero subir aún al Silver. Ya, ya está. Ya con eso ya pude abrir. Espérate, pero el Silver Surfer ¿Cuánto tiene acá el pata este? Ah, pinche No lo veo al Silver Surfer acá, viejo Estoy ciego, ok Ah, si sí, tiene un huevo de... Era para pa subirlo al Silver, eh Me olvidé Pero bueno, como lo van a nerfear ya mejor no Como lo van a nerfear al Silver Ya mejor no, viejo, ya Me olvido del Silver Surfer, mejor ¿Ah, sí? ¿Te han, te han, te han sobrado 5 créditos? Algunos alguno de ustedes le ha sobrado 5 créditos alguna vez? A mí no, no recuerdo, ¿eh? Que me hayan sobrado 5 pinche 5 créditos, viejo, no me acuerdo, ¿eh? ¿eh? Acá también podemos subir, hay algo de 100 nomás acá que ya la verdad no va a ayudar de mucho Claro, de acá solamente queda... A ver, retrocedemos acá y tenemos todavía para subir el Adam Warlock ¿Cómo subir el Adam Warlock acá Ah, porque si es una subida... Ah, mira, esa es, eso es, es una muy buena respuesta, eh. Yo ahorita tengo 5 créditos. A mí, yo tengo 5 también, dice Rodri, viejo. Ya muchachos, a ver, regresamos entonces. Tenemos 7 cofres por abrir, eh. O sea, en total hemos tenido, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 cofres por abrir en total. ¿eh? Pensaba que iban a ser 3 nomás, pero oye, salieron bastantes cofres de esto, eh. Bueno nuevamente regresamos acá muchachos estamos con 7 cofres adicionales en total estaríamos abriendo 65 vamos a ver qué cosa nos puede tocar aquí en estos cofrecitos que vamos a ir abriendo recuerden que nos han salido 14 cartas nuevas de los 58 cofres previos y ahora vamos a ver si es que sale alguna cartita más durante esta apertura de estos 7 cofres que quedan así que comenzamos primero abriendo el de aquí. Y va a salir 300 créditos, que bueno, es para subir un poquito más el nivel de colección. Vamos, por favor, con el siguiente cofrecito ahorita. Estoy en el baño, viejo. No, viejo, pongo, me sale, estoy en el baño. Ay, ay, ay, voy a traer mi water acá, eh, voy a traer mi water acá. Muy bien, bueno, título ahí. Vamos con el siguiente cofre. Fichas de coleccionista. Siguiente cofre, por favor buena, esa es una carta buena, muy bien, ya está una cartita buena, lo tenemos a Magneto que por fin nos acaba de salir después de tanto sufrimiento y dolor viejo, ya lo tenemos a Magneto con nosotros, eh, vamos Magneto, yo te quiero, muchas gracias Magneto ah bueno yo no tenía Rogue y me ha salido Rogue ya muy bien, ok Rogue perfecto, ya más allá, dos cartas eh, dos cartas y quedan solamente dos cofrecitos por abrir nada más, bueno 16 cartas en total de 65 pues puede ser Ah, no, viejo ¿Por qué me persiguen las píxeles, viejo? ¿Qué les pasa? ¿Por qué persiguen las píxeles? ¿Qué es lo que tiene esta gente? Sí, tenía la variante de Navidad de Roca, así es Ay, ay, ay, no te lo puedo creer Y sale 200 de oro, viejo Bueno <risa> Bueno, en total me han salido dos cartas nuevas de los 7 cofres. Los cuales uno de ellos ha sido Magneto, lo cual celebro bastante. Estoy contento que me haya salido Magneto ahí. Y en total hemos quedado con 65 cofres con... 16 cartas nuevas ese ha sido el saldo que nos han salido todavía me faltan creo en total creo que 6 cartitas de serie 3 por abrir entre ellas está Absorbing Man yo cada dos semanas siempre estoy juntando mis, mis créditos y después de eso ahí tengo, o sea llevo a 10.000 créditos y eso ya lo uso para poder subir niveles de colección y demás, pero ahora como está la cosa con el dropeo de series creo que va a ser hasta más conveniente juntar por todo un mes y después el siguiente mes agarras eh, esta línea de cartas que, que estén dropeando, ¿no? entonces que te pueden salir esas cartas que bajaron de serie 4 a serie 3 y de serie 5 a serie 4 puede resultar más conveniente en estos momentos, así que ese consejo es el que se los doy para que ustedes puedan si gustan hacer lo mismo o si quieren siguen abriendo sus cofres diarios eso ya es Cuestión de cada uno, yo creo que voy a seguir Haciendo eso, es verdad Saliendo solamente, haciendo solamente Nada más de mes a mes Si quieren siguen la forma, el, met, el método Que yo hago, si no, hagan ustedes Lo que crean más conveniente, pero esta es mi forma ahorita En la que voy a hacer, porque una me está Funcionando, no y la otra porque sí, la verdad puedo juntar sin Problemas, soy un acumulador compulsivo Así que no tengo eh, problemas En estar acumulando créditos y cajitas Por abrir hasta, hasta el siguiente Dropeo, así que bueno, ahí estamos muchachos ya saben, los espero en mi canal en la plataforma morada, estoy de lunes a viernes ahí haciendo transmisiones están invitados todos al canal de Discord que también el enlace se encuentra en la descripción de este video ahorita pues estamos acá con, con gente que, nos, que está apoyándome acá en el stream, Estaba he estado haciendo el aguante y pues hemos tenido una muy buena cantidad digamos de, de cartitas buenas así que ya sabes, te espero allí un abrazo para ti